Bueno, no tengo mucho tiempo para decir esto y perdón si sí, mi voz es rara. Bueno, tengo que decir dos cosas. Eh, número uno, perdón si no he estado tan activa y bueno esas cosas y subiendo videos. Es que he estado algo ocupada por las tareas y esas cosas porque estoy en el colegio. Um, número dos, y además de las tareas es que estoy haciendo como cinco videos a la vez. Y creo que ya se me dieron tantas ideas que ya ni sé cuál video al terminar primero, así que bueno, supongo que haré lo que pueda, pero ay, eso sí que no sé cuándo lo logré terminar, si dentro de un mes. Pero bueno, eso era todo, ahora sí, ¡chao!